Ahora le vamos a sacar mucho más provecho al panel de muestras, creando un motivo realmente muy interesante como el que estás viendo ahí. Bueno, vamos a empezar entonces indicando que es un tipo de letra que se llama Capture It, igual bajado de DaFont.com. Voy a ocultar el panel de carácter y ahora me voy a sentar de manera directa en trabajar con la herramienta de la elipse. Así que con clic, shift y arrastrar voy a crear una elipse totalmente perfecta y voy a invertir ahora los valores para que de relleno sea trazo. En este momento voy a depender de manera directa con el panel de la apariencia. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a generar varias copias a partir de un solo objeto utilizando este panel. Dentro de apariencia nos vamos a efectos, distorsionar y transformar y vamos a poner transformar. Vamos a dar clic aquí en previsualizar para ver exactamente qué es lo que va a pasar. Vamos a poner unas seis copias por el momento a ver de qué se trata esto. Y en el registro lo voy a dejar aquí en la mitad. Y en el ángulo vamos a empezar a trabajar con 135 y para mover los objetos, mira, tú lo puedes hacer de manera directa puedes trabajar con varios valores, como los que están aquí descritos, pero bueno, yo lo voy a dejar aquí en cero es decir, en horizontal moverme lo más que pueda y en vertical dejarlo de manera directa ahí. ahora si gustas, puedes subir más copias dando un clic al lado del número 6, tú puedes con la flecha hacia arriba generar más copias, bueno lo está generando, pero con la flecha hacia abajo menos copias y ahí lo vamos a ver bien, si ¿sí ves ok, voy a hacerlo un poquitito más grande lo vamos a quedar justo en 7 copias y esto es realmente lo que necesitamos ahora vamos a dar clic en ok voy a hacer un poquitito más grande esto que está aquí y mira cómo se sigue distorsionando voy a poner control Z si quiero hacerlo más grande para conservar las características me voy otra vez al panel de la apariencia y en transformar das un clic otra vez clic en previsualizar y aquí obviamente en la escala te va a tocar hacer un, un poquitito más grande. Mira, el efecto es como realmente tú lo quieres hacer. Yo lo voy a hacer de 120 tanto de manera horizontal como de manera vertical para que me quede algo más o menos así. Y voy a dar clic en OK en este momento. Si pongo Control-Y me voy a dar cuenta que es solamente el objeto. Pero yo necesito que estén todos los objetos realmente, eh, por así decirlo, independientemente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a Objeto. Y expando la apariencia. A la hora de expandir la apariencia voy a poner control Y. Y mira, ya los tengo ahí tal y como están. Si está un poquito grande, pues lo puedes achicar sin ningún problema. Ahora viene por así decirlo la magia, la parte más chévere que tiene este ejercicio. Y vamos a presionar la tecla acá, que es el bote de pintura interactiva. Con el bote de pintura interactiva ya seleccionado, voy a extraer el panel de muestras. Quiero que veas algo muy importante que es aquí que me está indicando tres colores, el de la mitad, que viene a ser el color no lineal, el de la derecha, el blanco y el de la izquierda negro. Pero si empiezo a mover las flechas del teclado, ah, entonces mira cómo van cambiando, tanto en la herramienta como en el panel de muestras. Pues en este caso nos vamos a centrar básicamente en estos tres colores que están aquí en estos lilas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a dar un clic para aplicarlos. Voy a hacer un control Z, voy a hacerme un poquitito hacia atrás. Y ahora voy a hacer esto, mira, clic, flecha derecha, y voy cargando el color que está hacia un costado. No estoy moviendo tanto flecha derecha como flecha izquierda para alternar de a poco los colores. Digamos que aquí en la parte externa está bien lo que estoy haciendo. Ahora voy a cambiar de colores y voy a trabajar de manera directa con los naranjas que están en la parte superior. Entonces, elijo naranja, flecha derecha... Regreso otra vez al primer naranja y así voy trabajando cada uno de estos elementos eh, que están dentro de este objeto, ¿no? Otra vez regreso, flecha derecha, flecha derecha dando un clic, ¿no? Y así tenemos que trabajar hasta terminar este tipo de trabajos. Ahora, si te das cuenta, está un poco complejo, ¿no? Pero siempre vamos a tener en cuenta que vamos a tener que trabajar básicamente con cada uno de ellos, ¿no? Simplemente los resultados son espectaculares. Así que vamos a tener mucha paciencia al respecto. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Voy a regresar de nuevo acá. Siempre trabajando con flecha derecha y siendo explícito en lo que voy a hacer. Ahora aquí me tengo que acercar con otro zoom un poco más fuerte. Bueno, aquí me pasé control Z dos veces. Voy a regresar otra vez. Si gustas, aquí para esto que sea un poco más, puedes cambiar de colores. Voy a trabajar básicamente con los verdes que se me están presentando en este momento. ¿no? Ahora voy a regresar. Y más o menos ya lo tengo por ahí. Comando 0 o control 0 para ver cómo está todo esto así de agrandado. Le voy a quitar en este momento el color de trazo para obtener más o menos algo así parecido, ¿sí? no tan complejo. Ahora, hay un secreto muy interesante que tiene esta herramienta del bote de pintura y es la opción de selección en trazado ¿no? o Shift area. Lo único que haces es seleccionarla y mira, puedes con clic arrastrar. Con clic, aquí puedes cambiar de manera directa el color si no te gusta. Por último, puedes experimentar con otros colores. Pero si te das cuenta, con un clic estás seleccionando el relleno. Pero si te vas aquí al trazo, tú puedes tranquilamente elegir un color de trazo que tú quieras. Y solamente se va a poner este segmento que está aquí. Esa parte la dejo para que la investigues y le puedas sacar más provecho. Voy a poner Control-Z y ahora si sí me dirijo a la herramienta de selección directa. Con clic y arrastrar, mira, puedo generar más opciones... Con esta herramienta si sí, es algo realmente increíble si tienes estos espacios aquí otra vez presionar acá y cambiar los colores al respecto nosotros vamos a dejar como estaba en su inicio y ahora seleccionamos con la herramienta de mover de manera directa hacia el panel de muestras ya está puesto aquí voy a dar doble clic en el panel de muestras y aquí ya tengo prácticamente mi muestra elegida Voy a salir de este panel dando un clic aquí donde dice ninguno o ton. Y ahora viene la parte chévere, por así decirlo. No sin antes decirte que esto lo puedes llevar un poquitito hacia afuera. Y en el panel de motivo, igual vamos a depender siempre de la apariencia. Mira que la apariencia a lo largo de este curso nos ha dado muchos, muchas satisfacciones. Vamos a crear un relleno. Y en el relleno vamos a colocar primero un color que puede ser este negro o cualquiera de los que están aquí de fondo. Llega una segunda apariencia, ahora sí trabajaremos con el motivo que acabamos de crear. Si lo ves, no estuvo complicado. Mucho depende del de tipo de letra y lo que quieras realmente hacer con este motivo. Esto realmente es simplemente es genial, espectacular, fenomenal y no tengo otra palabra para describirlo. Recuerda que como es un texto editado, tranquilamente lo puedes cambiar por el que quieras y el efecto se va a conservar tal y como está. Nos vemos en el siguiente video tutorial y en la siguiente masterclass que realmente está así de fuerte y denso como este.